Bueno, pues seguimos Radio Futuro 107.2, frecuencia modulada y para la gente que está un poquito más lejos de paradas pues en rtvfuturo.com Desde ahí, desde estos dos canales nos pueden sintonizar Martes y llegan los consejos del doctor Amor Juan Bustamante que se encuentra ya al otro lado del teléfono Juan, muy buenos días A los Buenos días para todos y todas pues bienvenido una semana más a estos tus consejos, consejos del Doctor Amor, que hoy nos vas a aconsejar que tengamos cuidado al conocer a gente por redes, ¿no? Sí, esta semana he elegido este tema, porque como ya sabemos, suele pasar, ¿no? Que siempre se conoce a alguien por redes sociales, por Instagram, por Facebook y todas estas cosas. Y bueno, como hemos comentado algunas veces algunas cosas, pero bueno, es bueno saber algunas más. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver por qué tenemos que tener cuidado, Juan. ¿Qué, qué nos aconsejas tú? ¿Qué hagamos? ¿Qué no hagamos? Que, bueno, en definitiva, ¿por qué nos dices esto? Aunque ya, como bien dices, hemos comentado algunas cositas en anteriores programas, pero hay muchas más que comentar. Pues sí, a ver, eh, hay que tener cuidado porque cuando estamos conociendo a alguien por las redes sociales no sabemos nada de esa persona. Eh, ...lo único que sabemos es lo que vemos en las redes sociales... ...lo que publica esa persona... ...las cosas que dice... ...las cosas que pone... ...y las cosas que sube de uh -huh. foto... ...entonces... Eh, ...a ver, no todo el mundo miente evidentemente... ...hay gente legal en las redes... ...pero sí hay mucha gente que sí que miente... ...y que sí usa sus redes... ...para muchas cosas... Eh, ...para ligar... ...para intentar estafar... ...para, en fin, para cosas polémicas... Entonces, si nos mandan una solicitud de amistad y, lógicamente, no sabemos quién es esa persona ni nada de ella o de él, pues lo que tenemos que hacer es investigar un poquito su red social y ver quién es. Más o menos intentar averiguar quién es esa persona. Uh -huh. Si es de verdad el perfil, si, qué es lo, cuáles son sus ideas, cuál es su forma de expresarse, por, por dónde va, qué es lo que quiere. Y para eso, pues, lo que tenemos que hacer es, eso, es investigarle el perfil Ver las fotos que sube, ven las cosas que dice Y hay que tener cuidado porque, ya dije, no todo el mundo es bueno Y hay gente que va con inversión por esas redes Pues sí, la verdad es que sí Esto que os comentado es muy importante eh, Intentar comprobar si es real el perfil Porque a veces hay unas fotos un poquito borrosas Fotos que no coincide el físico de una persona con la otra Al estar así un poco borrosas es decir, que pueden ser fotos hasta cogidas de otros perfiles o de cualquier foto de internet. Sí, hay gente que se hace perfiles falsos o perfiles, exactamente, de suplantando a otra persona y hay que tener mucho cuidado. Y aparte de eso también, como hemos comentado otras veces, las fotos siempre suelen estar manipuladas, uh -huh. suelen ser fotos con mucho retoque, con muchos filtros, muy cambiadas. ¿Y qué pasa? Que a mí me ha pasado algunas veces que cuando quedaba para conocer a alguien, después le he visto en persona y no era para nada la misma de la foto. Entonces, por eso hay que tener un montón de precaución en estas cosas y decir, bueno, vamos a ver si esta persona de verdad es quien dice ser en las redes. No solo ya físicamente, sino también en lo que está diciendo, en lo que está haciendo y lo que está poniendo. Juan, un problema que se nos puede presentar a la hora de investigar este, estos perfiles que nos piden amistad es que tiene el perfil muy restringido de cara al público, que tendríamos que aceptar esa amistad para poder saber algo más. ¿Tú nos aconsejas bueno, que aceptemos la amistad y una vez que veamos ya decidamos si seguimos o no? A ver, hay dos opciones. O sí. no aceptarle directamente, si ya con lo que estamos viendo, con lo poco que nos deja ver, Uh -huh. ya no provoca sospechas sí. o como dices aceptar ver rápidamente su perfil y si vemos cosas que no nos cuadran pues volver a quitarle incluso bloquearle si hace falta pero está claro que hay que tener mucho cuidado de quién aceptamos porque ya digo no sabemos con qué intención va uh -huh. la mayoría suelen ser malas intenciones y además hay gente que incluso teniendo pareja te manda la solicitud de amistad y te escribe porque a mí uh -huh. me ha pasado que algunas que tienen novio, uh -huh. me han mandado la solicitud de amistad, he visto su perfil y he visto que, que estaba con pareja, que tenía fotos con él, besos, y digo, bueno, y está mandándome a mi la solicitud porque a mí desde luego, teniendo pareja, no se me ocurre mandarle solicitud de amistad a nadie. No lo he hecho sin pareja, ahora con pareja menos todavía. Uh -huh. Entonces, por eso te digo que hay que tener mucho cuidado y hay que intentar ver esa persona que te está intentando, que está intentando entrar en tu vida, pues ver quién es. Juan, pero ¿se puede dar el caso también de que pidan amistad porque les guste ampliar el círculo de amigos y no vaya con una doble intención, aunque tengas pareja? A ver, puede pasar, sí. pero yo siempre digo que amigos ya tenemos y amigas ya tenemos. Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy de los que piensa que tener amigas nuevas, ¿para qué? Si ya las tengo, o amigos nuevos. A ver, no está mal, es verdad que a lo mejor hay gente que necesita amistad, pero ya sabemos que la mayoría de gente no. La mayoría de gente no va con, uh -huh. con la amistad, porque a mí, por lo menos, todas las que me han mandado solicitudes, el 99% diría yo, uh -huh. las que me han mandado solicitudes no iban para ser amigas mías, iban porque les interesaba para otra cosa. Uh -huh. Entonces, normalmente es lo que hace la gente. Eh, lo de buscar amistad, si no te conoces de nada, no suele pasar. No suele pasar porque nadie busca amigos que no conoces. Bueno, Entonces, sí. que en casos puntuales sí, hay gente que sí, pero la mayoría que te suele mandar la solicitud de amistad es porque le han gustado, porque le han gustado tus fotos y porque mmm, intenta otra cosa. Juan, pero por ejemplo tú que tienes un perfil eh, muy diverso, tienes tus fotos, tienes tus consejos, cualquiera puede estar interesado en, o interesada en... ...en tener amistad contigo en, en redes sociales, ¿no? A ver, sí, ha habido gente que sí... ...pero ha sí. sido muy pocas... Uh -huh. ...la inmensa mayoría ha sido con otra intención... Me han, ...me han empezado además poniendo la excusa de... ...oye, que me encanta tu libro, ...me encanta lo que hice... ...y yo sí. contestando siempre educadamente... ...ah, pues muchas gracias, me alegro que te guste... Uh -huh. ...pero ya luego me han dejado caer... ...me han vuelto a escribir a dos o tres días... Sí. ...y ya me han empezado a dejar caer... ...y también eres muy guapo... ...y digo, ¿ves? Uh -huh. digo, ...sí, sí o sea sí. ...siempre lo usan como una especie de entrada para después llegar a otro, a otro lado, ¿no? Uh -huh. Ya digo, no digo que todo el mundo vaya solo con eso, pero que la inmensa mayoría siga con esa intención. Uh -huh. Por lo menos a mí me ha pasado así, vamos. Es que un problema que hay en ciertas redes sociales, mmm, por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, que son las más comunes, TikTok que está ahora muy de moda, es que se utilizan para lo que no es, ¿no? Son redes sociales de amistad y se utilizan para todo lo contrario. Yo puedo contar que yo el TikTok me lo hice hace poco más de un mes sí y yo en mi TikTok solo lo estoy usando exclusivamente para dar consejos, no tengo ni un solo vídeo subido bailando, ninguna foto mía posando, ni nada. Bueno, pues yo y los directos que hago, que hago directos en TikTok cada pocos días, y yo solo hago dar mis consejos, como cuando hablo aquí, pues hablar de temas y demás. Y, y aún así, me siguen entrando, me siguen escribiendo muchas, me siguen diciendo que guapo eres, que a ver si te, nos conocemos, uh -huh. a ver si no sé qué, y, y digo, hombre, es que yo no estoy usando esto, es que piensa que yo estoy ahí para buscar a alguien. Uh -huh. Y no, yo solo lo hice con la única intención de dar los consejos, que digo, pues mira, está teniendo mucho éxito. Y, y es eso, la gente confunde esto para ligar, y yo siempre digo, no, para ligar ya tienes el tip de BelvaDú y todas esas cosas que hemos hablado. Exactamente, todo tipo... Pero, otro tipo, de redes, otro tipo de redes sociales destinadas exclusivamente a esos menesteres, ¿no? Claro, es que yo le digo, por eso digo, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que confunde tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram o tu TikTok con un Badoo, un Tinder o estas cosas. Y digo, y no es eso, para eso ya están esas aplicaciones. Que puede pasar, bueno, puede pasar, pero yo ya digo, yo por lo menos en TikTok nunca tuve la intención de, de hacerlo para ligar. Mm. Yo lo he hecho para mis consejos. Igual que mi Facebook y mi Instagram, yo no estoy en mis redes para buscar a alguien o para... A, da la casualidad de que mira, que, a, que ahora ha llegado alguien, pero, oye, yo he encantado, ¿eh? Pero que no era mi intención, yo no he dicho, yo no voy a crear estas redes para ligar, porque uh -huh. no es mi... Yo la uso para mis trabajos. Uh -huh. Juan, otra de las cosas que también comentaba, eh, mm, cuidado al conocer por redes, el tema de hoy, porque también hay muchas estafas, ¿verdad? Muchas estafas, hay mucha gente que se hacen los perfiles falsos, como he dicho, para intentar vender, venderse algo. A mí también me ha pasado, a mí me han mandado solicitud de amistad o me han mandado un privado, ya digo, con la excusa de, oye, que me encanta tu trabajo fotográfico, que buenas fotos, no sé qué, y luego ya me han dicho, oye, pues, ¿sabías que podías participar en las acciones no sé qué, no sé cuánto? Y yo, mira, no te confundas, yo no quiero saber nada de esto, digo, a mí que me hagas spam, como se suele decir, no me interesa y hay que tener también mucho cuidado sí hay mucha gente ya lo he dicho que hay mucha gente muy mala en las redes que las usa para con un, una segunda intención eh, una gente para ligar y otra gente para intentar estafar entonces por eso mucho cuidado con quién hablamos a quién aceptamos y hay que ver con qué intención va siempre exactamente bueno pues mucho cuidado al conocer eh, por redes eh. algún consejito más sobre este tema Juan pues yo creo que para resumir les diría a la gente sí. que en sus redes solo acepten a quien realmente sean más cercanos, uh -huh. que tengan cuidado también con lo que suben, que ya lo he comentado otras veces, que las redes sociales que tenerla lo más segura posible, sí. intentar tener todo lo más privado que se pueda y que sepamos que si aceptamos a alguien en nuestras redes le estamos permitiendo entrar a nuestra vida. Uh -huh. Entonces, por eso no hay que admitir a cualquier persona ...y no hay que aceptar a la primera o el primero que te escriba... ...porque sea guapo o guapa o porque te diga cosas bonitas... ...porque eh, no sabemos por dónde va a salir... Exacto. ...así que eh, cuidado con estas cosas... ...que pasan muchas cosas también por las redes sociales... ...es muy peligroso... ...porque estamos conectados al mundo entero... ...y no todo el mundo es bueno... Uh -huh. ...así que mantengamos la seguridad... ...tengamos cabeza... ...pensemos... ...y hagamos las cosas bien... ...y si me permites añado que la primera de cambio... ...la primera duda... A ...eliminar, Juan... Siempre, cuando tengamos sospecha de que es un perfil falso o de toda intención de sexo o de cosas de esas, rápidamente eliminar y bloquear. Exacto. No permitirle que siga ahí, que nos siga escribiendo, que nos siga molestando y sobre todo que siga viendo nuestra vida. Exactamente. Pues Juan, muchísimas gracias. Y bueno, pues la semana que viene más consejos del doctor Amor, que seguro que tienes ahí preparado muchísimo. Sí, ya para la semana que viene tengo preparado el tema que va a ser eh, tu pareja, será la que haga estas cosas que contaré. Ah, vale, pues interesante, nos lo contará la semana que viene. Juan, pues que tengas una bonita semana y nos encontramos de nuevo aquí la bueno el próximo martes o la próxima semana. Ya. Pues muy bien, igualmente para todos, que lo paséis bien, que tengáis una estupenda semana y nos vemos aquí la semana que viene. Eh, estupendo, hasta la semana que viene, Juan. Muy bien, un abrazo. Un abrazo.